Buenos días, tardes o noches, profesor. A continuación, junto con mis compañeras, vamos a hacer la presentación del simulador del sistema endocrino. Los objetivos para esta presentación son, primeramente, definir los componentes del sistema endocrino, segundo, comprender el papel de las glándulas para regular la producción de hormonas, tercero, explicar el rol que cumplen las hormonas en el metabolismo basal, en la sustitución hormonal y en la diabetes, y por último, realizar los experimentos de laboratorio a través del programa PhysioEx. Antes que todo, hay que saber qué es el sistema endocrino. De forma simplificada, este sistema, compuesto por distintas glándulas y órganos que se ven en la imagen, es el encargado de regular el funcionamiento de cada célula, tejido y órgano del cuerpo, manteniendo estable el ambiente corporal interno mediante el transporte de componentes químicos específicos conocidos como hormonas a través de la sangre por todo el organismo en dirección a su célula diana o célula objetivo. Esto ocurre mayoritariamente bajo el mecanismo de la retroalimentación negativa. Es decir, que si por ejemplo existe la necesidad de alguna hormona, se estimulará su producción y en caso del exceso de alguna hormona, su inhibición. Las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo se denominan metabolismo. Y en nosotros ser organismos homeotermos, o sea que mantenemos una temperatura corporal fija, mantenemos estables estas reacciones. La hormona más importante en este proceso es la tiroxina o T4 la cual proviene de la glándula tiroides, ubicada en el cuello, como se ve representado en la imagen. La T4 es secretada gracias a la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, segregada por la hipófisis o glándula pituitaria, ubicada en el cerebro. En el cerebro también se ubica el hipotálamo, cuya importante función es segregar la hormona trópica liberadora de tiropropina, o TRH, que estimula finalmente la producción de TSH. Los ovarios son estimulados por la hormona estimulante de los folículos, FSH, liberada desde la hipófisis, para lograr que los folículos ováricos puedan ovular y o fecundar. Si no hay suficiente FSH, se libera la hormona liberadora de gonadotropinas, GNRH, para estimular la producción de FSH por la hipófisis. Mientras los folículos se desarrollan, las células foliculares que vuelven a nevósito producen estrógenos. El útero es uno de los principales tejidos dianas de estos, y la acción de los estrógenos en el útero consiste en que éste crezca y se desarrolle para recibir los huevos fecundados para su implantación. Las células fetales del páncreas producen insulina para disminuir la glucosa cuando se tiene una concentración muy alta de esta en la sangre. Cuando el páncreas no produce insulina, conduce a la diabetes tipo 1. Cuando el páncreas sí la produce, pero el organismo no es capaz de responder a ella, se tiene diabetes tipo 2. Parte experimental. Componentes del simulador 1, 2, 3 y 4. Jeringuillas, conector en forma de T, abrazadora, balanza, indicador de peso, temporizador, manómetro, jeringuilla con aire, ratas experimentales y unidad de datos. Simulador 5. Jeringuilla, indicador de días transcurridos, soluciones, papel de pasar, rato control, rata experimental y balanza. ¿Los compañeros? Para comenzar se puede observar el espectrofotómetro. también hay tres botellas de cuenta gota de glucosa estándar, agua adicionizada y un reactivo eximático, un, lavado, un lavatubo de ensayo, un aparato distribuidor de, de tubo de ensayo y una unidad incubadora de tubo de ensayo. En la actividad 7 o experimento 7 se observa una rata control. Y una experimenta donde también se observan tres jeringuillas, las cuales contienen insulina, solución salina, aloxona, y luego se cambia automáticamente la parte superior izquierda, donde se ven cuatro cuentagotas de agua y hidróxido de vario, heparina y un reactivo enzimático. En esta diapositiva se muestra las actividades que se realizarán a través del simulador. En el experimento 1, en el cual ocuparemos tres ratas, la rata normal se observó que no hubo ningún cambio en el metabolismo basal y en la rata tirooptimizada y hipoxinizada se observó que tenían el metabolismo disminuido debido a sus deficiencias. En el experimento 2 seguiremos con tres ratas nuevas. En, el, en la rata normal se ve un aumento del metabolismo basal debido a que se le añadió una cantidad extra de tiroxina. En la rata tiroctomizada se observó también un aumento de metabolismo. Esto ocurre debido a que también se le inyectó tirodoxina provocando una compensación dado que esta rata se le extirpó la tiroides. En la rata hipoptimizada también se le observó un aumento de metabolismo basal. Esto ocurre debido a que también hubo una compensación por la inyección de la tirodoxina en el experimento TES. En esta actividad también usaremos tres ratas nuevas. En la normal se le ve un aumento de metabolismo basal porque el TSH estimula la producción de tiroxina en la tiroides. En la rata tiro -optimizada, se observa un metabolismo basal normal debido a que se mantuvo al margen y en la rata fue optimizada se ve un aumento de metabolismo basal. Se debe a que la inyección TCH compensa la pérdida de la hormona al extirpar la hipófisis. En el experimento 4 también se usaron tres ratas y se analizó el efecto del propiltiuracilo. En la rata normal se vio una disminución del metabolismo producto del propiltiuracilo y nivel de la tiroxina. Luego, en las dos ratas restantes se pudo apreciar que hay un consumo de oxígeno igual a los datos de referencia y sus metabolismo variaron muy poco. Por lo tanto, el propiltiuracilo no provocó ningún efecto porque la rata tiroidectamizada, al no tener tiroides no genera T3 ni T4 y la rata hipofisectomizada al no tener hipófisis no puede estimular a la tiroides. Ahora pasaremos a la terapia de sustitución hormonal. Y en el experimento 5 se analizó cómo el estrógeno influye en el crecimiento del tejido uterino en ratas overectomizadas. Como resultado se obtuvo que en el útero de la rata experimental pesa más en comparación con el útero de la rata control. Esto debido a que el útero de la rata control al inyectarle una solución salina en vez de estrógenos tendió a atrofiarse perdiendo peso y tamaño. Experimento 6. Se prepararon 5 tubos con cantidades conocidas de glucosa, acinizada y sal, reactivo enzimático para colorear. Luego se llevaron al espectrofotómetro para medir la cantidad de luz absorbida y transmitida por las soluciones de los tubos para así obtener las lecturas de densidad óptica correspondientes a las concentraciones de glucosa en cada tubo y poder obtener una curva estándar de glucosa. Experimento 7. Se utilizaron dos ratas, una rata control a la cual se le inyectó solución salina, de la que se tomaron muestras de sangre para el tubo 1 y 3, donde se observó la misma concentración de glucosa para ambos con y sin la inyección de insulina. Por otro lado, a la rata experimental se le inyectó aloxana y se tomaron muestras de sangre para el tubo 2 y 4. Esta rata presenta mayor concentración de glucosa en sangre debido a la aloxana, la cual destruyó las células beta del páncreas que producen insulina, impidiendo que la glucosa ingrese a las células y volviendo diabética a la rata. Sin embargo, cuando se le inyecta insulina, se observa que la concentración de glucosa disminuye. Conclusión. A través de la actividad del programa Fisioe se pudieron identificar y definir ciertos componentes del sistema endocrino, como algunas glándulas endocrinas y hormonales, las cuales cumplen un rol fundamental en la regulación del metabolismo basal. De acuerdo a cada experimento, se pudo concluir que el funcionamiento de este sistema requiere también de una constante regulación de los niveles hormonales dentro del ser vivo en estudio ya que en ocasiones esta no puede producir las hormonas necesarias por sí solo, originando patologías que requerirán de la administración de las hormonas ausentes mediante diversos tratamientos.